Muy buenos días de nuevo a todos y eh, vamos a hacer entonces eh, a comenzar nuestro primer tema del curso de neuropsicología humana eh, que hace parte pues de la carrera de psicología de la Universidad Javeriana y eh, en el día de hoy pues vamos a hacer una introducción grande a, a qué es la neuropsicología, ¿sí? principalmente eh, la neuropsicología humana o cognitiva. Bueno, eh, eh, estoy, voy a compartir solamente la pantalla de la presentación para que quede un segundo muy bien por favor me dicen si están viendo la presentación bien, me están escuchando bien Sí, ahí se ve perfecto listo, gracias Daniela bueno, entonces muchachos eh, recuerden, pues mi nombre es Diego Armando León, soy doctor en psicología, en neurociencias, y vamos a hablar un poquito entonces de qué es la neuropsicología, ¿sí? Entonces lo primero que tenemos que tener en cuenta es dónde se ubica la neuropsicología dentro de las ciencias, ¿sí? O sea, tanto epistemológica, metodológica y ontológicamente, dónde está la neuropsicología. Entonces, tenemos... Dos grandes disciplinas del conocimiento humano. ¿sí? Entonces, por un lado están las ciencias de la vida, la biología, con todas sus subdisciplinas, dentro de las cuales está pues, la biología molecular, la, biolo la, la biología evolutiva, la biología, bueno, de las plantas, de las célula, celular, fisiología, anatomía, etcétera. ¿no? Entonces, diferentes eh, eh, subdisciplinas de la biología. Tenemos, por otro lado, la psicología que es una ciencia, pues vamos a definirla por ahora como una ciencia del comportamiento. ¿sí? Sin entrar a, a polemizar qué es en realidad la biología y qué es la psicología, porque pues, ahí nos podríamos quedar. Entonces tenemos dos grandes campos del conocimiento, las ciencias de la vida, las ciencias de la conducta o del comportamiento. Y dentro de la psicología también hay muchas subdisciplinas no por campos de conocimiento, eh, principalmente la psicología que se enfoca en los procesos mentales llamada... Eh, psicología cognitiva sí y por otro lado la psicología que se enfoca un poco más en las alteraciones del comportamiento en los desajustes en la adaptación social que sería la psicología clínica sí bueno, además de haber muchos más campos por ahora nos vamos necesitamos esos dos para poder definir la neuropsicología Dentro de las ciencias de la vida tenemos una, un grupo de, de, de, de ciencias que se eh, especializan en comprender el funcionamiento en situaciones normal o alteradas del sistema nervioso y eso se le denomina neurociencias. ¿Sí? y en la intersección entre, entre ciencias de la vida y psicología vamos a tener la psicobiología qué es la psicobiología la psicobiología es toda una especialización eh, científica y que intenta comprender los problemas de la psicología la conducta social el pensamiento la memoria la atención la violencia etcétera cualquiera que sea de los problemas de la psicología usando como un paradigma explicativo Sí, los conceptos y los métodos de la biología. Entonces, hablando de eh, hormonas, de anatomía, de grupos sociales, de fisiología, de genética, epigenética, etcétera, ¿no? Y un pedacito de esa psicobiología es la neuro, eh, eh, tiene que ver con el funcionamiento del, del cerebro, ¿no? Un pedacito grande. Entonces, gran parte de la psicobiología es una. Eh, neuro, eh, eh, tiende, usa conceptos del sistema nervioso, ¿sí? Entonces, es una, neuro, es una neurociencia del comportamiento. Entonces, esta, este pedacito de acá, de neurociencias, enfocadas en resolver los problemas de la, de, del comportamiento, que hace parte de la psicobiología, se le denomina neurociencias conductuales, o neurociencia del comportamiento, ¿sí? Y una de esas neurociencias del comportamiento es la neuropsicología, ¿no? Entonces, tenemos la neuropsicología como un campo disciplinar que se encuentra dentro de, la dentro de la intersección de psicología, biología, una subdisciplina de la psicobiología y de las neurociencias del comportamiento que se especializa en estudiar la relación entre, el, entre la estructura del sistema nervioso central y la el funcionamiento cognitivo, básicamente, la neuropsicología. Tenemos dos grandes campos que estudian esta relación entre los procesos cognitivos y, lo, y, y, y la estructura cerebral. Y son la psicología, neuropsicología clínica, que se enfoca más en qué pasa cuando se altera la, la, la estructura cerebral, ¿sí?, eh, en términos de alteraciones también de los procesos cognitivos, para eso se basa un poco más en casos, y tendríamos la neuropsicología experimental o humana, que se enfoca un poco más, no tanto en comprender los casos de alteración, ¿sí? tanto cognitivo como estructural del cerebro, sino más en entender, en proponer modelos y en investigar, eh, o sea, investigar para proponer modelos sobre esa relación entre lo cognitivo y lo neuro anatómico y neurofisiológico. ¿sí? Entonces ahí estamos en el campo en el que nos vamos a desenvolver en, en, básicamente en este curso. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario sobre, sobre como el lugar epistemológico en el que se encuentra la neuropsicología. Muy bien. Hay diferentes definiciones de neuropsicología, yo no voy a proporcionar acá una exacta que tienen que usar, básicamente pues tiene que ver con el estudio de una relación. ¿Qué es lo que se intenta relacionar? Se intenta relacionar dos cosas. Se intenta relacionar por un lado... Un grupo de, de comportamientos, no todos los comportamientos humanos, se trata eh, no todos los comportamientos, se trata de relacionar un tipo de comportamientos, comportamientos que son propiamente humanos. La neuropsicología no se preocupa tanto por modelos animales, no se preocupa tanto por el por, por, por eh, lo, la, los modelos comparados, se preocupa un poco más por el comportamiento humano. ¿Sí? ¿Y qué tipo de comportamientos humanos? Unos comportamientos que se relacionan o se explican a través de modelos denominados cognitivos, es decir, que están referidos con funciones complejas, con funciones, entre comillas, mentales, ¿sí? o psicológicas, o, o funciones superiores. ¿sí? Entonces, la neuropsicología está más enfocada en el estudio de esas funciones psicológicas superiores ¿sí? y cómo esas funciones psicológicas superiores están asociadas, relacionadas, vinculadas, tanto eh, principalmente teóricamente, con la estructura del sistema nervioso central, en especial del encéfalo, ¿sí? Y un poco también su fisiología, pero más con la estructura que la fisiología. Entonces, la neuropsicología estudia principalmente la relación entre la estructura y conectividad del sistema nervioso central y las conductas denominadas o relacionadas con las funciones psicológicas superiores. ¿Sí? Eh, ¿Cuáles son las típicas funciones psicológicas superiores que se estudian en neuropsicología? Censo percepción o nocias, control motor voluntario o praxias, eh, Lenguaje, atención, memoria y funciones ejecutivas. Son las que por lo general se enfoca más en la neuropsicología. Bien. Tenemos dos grupos de o dos grandes ramas dentro de la neuropsicología. Una rama que se enfoca un poco más en, lo, en los casos de alteraciones, ¿cierto? Cuando se altera la memoria, el lenguaje, el razonamiento, eh, la, la, la solución de problemas, ¿sí? la atención, ¿sí? eh, que tiene sus orígenes por allá en el siglo XVIII, en el siglo XIX, en los grandes neurólogos del comportamiento, ¿sí? tipo Broca, Bernicke, eh, Goldstein bueno, y otros por el estilo, Sí, que se enfocaban en tratar de descubrir o proponer síndromes de alteración del sistema nervioso del cerebro, síndromes neurológicos, a partir de síntomas conductuales. Entonces, observaban el comportamiento de unas personas en su vida cotidiana, y a partir de esa observación del comportamiento, inferían alteraciones de la, del funcionamiento cerebral, ¿no? Entonces, ese es como el paradigma biomédico clásico de hace casi 200 años de la eh, neuropsicología clínica, ¿no? Que todavía en muchos neuropsicólogos clínicos se mantiene muy tal cual, se mantiene en columna, ¿sí? Esta, esta posición es la que se basa un poco más en los grandes casos, ¿no? El, el caso HM, el caso Phineas Cage, el, el caso eh, CK. El, bueno, de siempre la idea era descubrir un gran caso, ¿sí? El, el caso de Tan, ¿sí? El paciente Tan. Sí, entonces era descubrir un caso en el cual hubiera una alteración muy... Claramente delimitada del proceso cognitivo, de la conducta, del, del, ya sea a nivel de memoria, atención, lenguaje, lo que sea, ¿sí? Y con un daño cerebral circunscrito, bien delimitado, ¿no? Entonces, de tal forma que tú pudieras asociar la o, eh, estructura del cerebro con la alteración, o sea, la alteración en la estructura del cerebro con la alteración en el, el comportamiento, ¿no? Entonces, y tenemos libros de casos y esto fue pues lo que dominó por más de un siglo, ¿no? Y era, y era como el sueño húmedo de gran parte de los neuropsicólogos, y era descubrir el caso que los hiciera famosos, ¿no? Incluso, eh, pues todavía, yo me acuerdo que en mi formación de pregrado uno como que tenía esa... Yo quiero... Entonces, y todavía muchos neuropsicólogos como que quieren publicar su caso, ¿no? Como que ven que la forma de volverse famosos es publicando un caso, ¿no? Y, y colocarle al, y descubrir un síndrome que no se descubre. Los síndromes neuropsicológicos no se descubren. La enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Parkinson, eso no se descubren Eso no existe en el mundo como existen sillas, ¿sí? Como era descubrir un, un lugar, ¿no? Sino son simplemente formas de entender lo que hacen las personas. de se proponen, ¿sí? La, la, las, las alteraciones mentales son hipótesis, nunca son realidades. Entonces, la esquizofrenia, la, la, la depresión, el, el déficit de atención hiperactividad, todo eso son hipotéticos, ¿sí? son constructos hipotéticos, son suposiciones interpretativas para entender el comportamiento humano. ¿no? Entonces, eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Y en esa medida, eh, los síndromes y las enfermedades mentales no se descubren, se proponen. Y pues una comunidad científica le da mayor o menor peso o validez a esa propuesta, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, el autismo. Entonces, el trastorno del espectro autista es una hipótesis que surgió hace como 150 años pero que en este momento no se sostiene, ¿sí? porque lo que define, lo que propone, sus conceptos, sus métodos de evaluación, de intervención, eh, la, la, los, la, los correlatos biológicos, neurológicos, fisiológicos, no permiten determinar un tipo de alteración homogénea, sino que no tiene validez, pierde cada vez más validez. Entonces la opción es, en el futuro, eliminar esa categoría diagnóstica y replantearla Cambiarla por otras, ¿no? Como en, como en algún tiempo. Además, eso tiene un montón de cosas de deshabilidad social, ¿no? Recuerden que en algún momento la, la homosexualidad ¿sí? era considerada una, un, una, una enfermedad mental, ¿no? Eh, y así han habido varias. Entonces, tengan en cuenta lo mismo acá, ¿no? Que todos los síndromes neuropsicológicos son suposiciones, son supuestos, son hipótesis que están soportadas por una teoría y por una serie de evidencias, ¿no? Entonces, la neuropsicología clínica o clásica trabaja en función de esto, de ese modelo, de casos clínicos, síndromes, con eh, evidencias clínicas, o sea, de pacientes. Eh, básicamente, se, se utilizan métodos como los de disociación y doble disociación para proponer estas teorías. Entonces, una disociación es diferenciar áreas o circuitos cerebrales de acuerdo a funciones, que es una postura muy localizacionista, ¿sí?, y la doble disociación, disociación es tener dos estructuras o circuitos cerebrales independientes, cada uno con, una, eh, con un caso de alteración diferente, ¿no? Entonces, que si se altera el área que el área de que tendremos alteraciones funcionales diferentes, ¿no? Cada vez es, esas posturas son más criticadas por ser localizacionistas y porque eh, no tienen muy buena validez transcultural, teórica y validez también ecológica, ¿sí? Hay una amplísima variedad, además van en contravías de gran parte de los opuestos o de las, de las evidencias de neuroplasticidad y flexibilidad en la adaptación del funcionamiento del sistema nervioso, ¿sí? Estos métodos de la neuropsicología clínica o clásica suelen ser más individuales, enfocados en el paciente, la evaluación, y que están dirigidos principalmente a la construcción de mecanismos de evaluación, principalmente a través de pruebas estandarizadas, a través de, de procesos estadísticos poblacionales, si una estadística para poblaciones, entonces, eh, estandarización y normalización de pruebas para medir lo, las, las funciones cognitivas hipotéticas, y una, y procesos o protocolos de rehabilitación o de entrenamiento eh, de alteraciones de, en las funciones cognitivas debidas a alteraciones en la estructura cerebral, ¿sí? o en el desarrollo de la estructura cerebral, la fisiología cerebral. Bien, es, esto es a grosso modo lo que es la neuropsicología clínica o clásica, sí ortodoxa. La neuropsicología cognitiva o experimental eh, tiene que ver un poco más, no tanto con la neurología, no tanto con el paciente individual, sino tiene que ver más con la, con la neurociencia cognitiva. Se enfoca no tanto en, la, en el general mecanismos de evaluación e intervención, sino en... Comprender, el eh, proponer modelos teóricos que te permitan comprender una, eh, un, un, el funcionamiento de las personas, incluso replanteando los modelos previos. ¿sí? Entonces, aquí es donde surgen la mayoría de los modelos sobre la memoria, la atención, ¿sí? modelos del aprendizaje, modelos de la escritura, modelos de la lectura, modelos de, eh, de, de, de la atención. ¿sí? Y. Pues esto va cambiando rápidamente, ¿no? Esos modelos. Entonces, por eso, incluso muchos de los modelos con los que trabaja la neuropsicología clásica ya se replantean eh, abundantemente desde la neuropsicología cognitiva experimental. Y esa es la razón por la cual en este curso yo les voy a proponer más lecturas desde neurociencia cognitiva que desde neuropsicología, porque la neuropsicología usa modelos que muchas veces ya son caducos, ¿sí? Bien. Entonces, el trabajo de la neuropsicología cognitiva o experimental es más de laboratorio, es más de ciencia, es más de eh, diseños experimentales o diseños longitudinales, ¿sí? Para contrastar hipótesis eh, científicas. Bueno, eh, uno debería pensar que todos los neuropsicólogos clínicos deben ser neuropsicólogos, deben tener fuertes bases en neuropsicología cognitiva, ¿sí? Pero no siempre. Si la, la realidad es otra y la realidad es que esto no sucede así y es que la mayoría o, o gran parte de los neuropsicólogos clínicos no se actualizan en, en neuropsicología clínica. Siguen pensando que la memoria es un almacén, siguen con los modelos clásicos del paciente HM, por allá con el modelo de Atkinson y Schifrin de memoria a corto y largo plazo. Siguen hablando de eh, funciones, funciones ejecutivas en términos de Luria de hace 60, 70 años. Entonces, esto... Eh, es fundamental para cualquier tipo de neuropsicología y de cualquier tipo de psicología en general, ¿no? Entonces aquí vamos a darle un poco más de fundamento neurobiológico a los procesos cognitivos. Muy bien. Una pregunta hasta acá, muchachos, algún comentario?